Piense y hágase rico de Napoleón Hill, deseo, el punto de inicio de todo logro, el primer pilar hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes bajó del tren de carga de Orange New Jersey hace más de 30 años, pudo haber parecido un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hasta la oficina de Tomás Alba Edison, su mente estaba trabajando. Se vio a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se escuchó a sí mismo pidiendo al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la obsesión consumidora de su vida, un deseo ardiente de convertirse en el socio comercial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un deseo superficial. Era un deseo agudo y palpitante que trascendía todo lo demás. Era preciso. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo, al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente. Pudo haber sido, probablemente fue solo un deseo cualquiera, pero no fue un simple deseo cuando apareció ante Edison con él. Unos años más tarde, Edward Barnes se presentó de nuevo ante Edison, en la misma oficina donde conoció al inventor. Esta vez su deseo se había traducido en realidad. Estaba en un negocio con Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. En la actualidad, la gente que conoce a Barnes lo envidia por el golpe de suerte que la vida le dio. Lo ven en los días de su triunfo, sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido. Puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todo su esfuerzo, todo detrás de ese objetivo. No se convirtió en socio de Edison el día que llegó. Estaba contento de comenzar en el trabajo más humilde, siempre que él brindara la oportunidad de dar un solo paso hacia su preciado objetivo. Pasaron cinco años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando durante todos esos años. No se le había ofrecido ni un rayo de esperanza, ni una sola promesa de lograr su deseo. Para todos, excepto para él mismo, parecía solo un engranaje más en la rueda de los negocios de Edison, pero en su propia mente, él era el socio de Edison cada minuto de cada hora, desde el mismo día de que llegó a trabajar ahí por primera vez. Es una ilustración notable de poder de un deseo definido. Barnes ganó su objetivo porque quería ser socio comercial del señor Edison, más que cualquier otra cosa. Creó un plan mediante el cual alcanzar ese propósito, pero quemó todos los puentes detrás de él. Se mantuvo fiel a su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo. Dijo, veré a Edison y le avisaré que he venido para hacer negocios con él. No dijo, trabajaré allí durante unos meses y si no me alientan renunciaré y conseguiré un trabajo en otro lugar. Dijo, empezaré en cualquier lugar, haré todo lo que Edison me diga, pero antes de finalizar seré su asociado. No dijo, mantendré los ojos abiertos para otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero con la organización de Edison. Dijo, solo hay una cosa que en este mundo estoy decidido a tener y esa es una asociación comercial con Tomás Alba Edison quemaré todos los puentes detrás de mí y apostaré todo mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se dejó a sí mismo ningún camino posible de retirada. Tenía que ganar o morir. Eso es todo lo que hay en esta historia de éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un guerrero se enfrentó a una situación que le obligó a tomar una decisión que le aseguró el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un poderoso enemigo, cuyos hombres superaban el número de los suyos mandó a sus soldados en botes, navegó hacia el país enemigo, descargó soldados y equipo. Luego dio la orden de quemar los barcos que le habían transportado, dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, ¿Veis que los barcos se hacen humo? Eso significa que no podemos dejar estas cosas con vida a menos que ganemos. Ahora no tenemos otra opción, ganamos o perecemos. Ellos ganaron. Toda persona que gane en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo así se puede estar seguro de mantener el estado mental que se conoce como un deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana después de un gran incendio en Chicago, un grupo de comerciantes se paró en State Street, mirando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Asistieron a una conferencia para decidir si intentarían reconstruir o dejar Chicago y empezar de nuevo una sección más prometedora del país. Tomaron la decisión de irse de Chicago, todos menos uno. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, caballeros, en ese mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo sin importar cuántas veces se queme. Eso fue hace más de 50 años. Se construyó la tienda y al día de hoy se encuentra allí. Un monumento imponente al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. Lo fácil que habría hecho el Mariscal Field habría sido exactamente lo que hicieron sus compañeros comerciantes. Cuando la marcha era difícil y el futuro parecía lúgubre, se detuvieron y se dirigieron a donde parecía más fácil. Marqué bien esta diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes porque es la misma diferencia que se distingue a Edward C. Burns de miles de otros jóvenes que han trabajado en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue casi a todos los que tienen éxito de los que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad de comprender el propósito del dinero lo desea. El desear no traerá riquezas. Pero desear riquezas con un estado mental que se convierte en una obsesión, luego planificar formas y medios definidos para adquirir riquezas y respaldar esos planes con persistencia que no reconoce el fracaso, traerá riquezas. El método por el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en un equivalente financiero consta de seis pasos prácticos definidos en concreto. Primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No es suficiente decir simplemente quiero mucho dinero, Sé preciso en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para la definición que se describirá en un capítulo posterior. Segundo, determina de manera exacta lo que piensas dar a cambio del dinero que deseas. No existe tal realidad como algo por nada. Tercero, establece una fecha definida en la que pretendes poseer el dinero que deseas. Cuarto, crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato, ya sea que estés listo o no, a poner este plan en acción. Quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendes adquirir. Indica el límite de tiempo para su adquisición, indica lo que pretendes dar a cambio del dinero y describe de manera clara el plan a través del cual pretendes acumularlo. Sexto, lee tu declaración escrita en voz alta, dos veces al día, una vez justo antes de acostarte por la noche y una vez después de levantarte por la mañana. Mientras lees, ve, siente y cree en ti mismo, de que ya posees este dinero. Es importante que sigas las instrucciones descritas en estos seis pasos. Es en especial importante que observes y sigas las instrucciones del sexto párrafo. Puedes quejarte de que te es imposible verte a ti mismo en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde un deseo ardiente vendrá en tu ayuda. Si realmente deseas el dinero con tanta fuerza que tu deseo es una obsesión, no tendrás dificultad de convencerte de que lo vas a adquirir. El objetivo es desear dinero y estar tan decidido a tenerlo que te convences a ti mismo de lo que tendrás. Solo aquellos que se vuelven conscientes del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado en su totalidad con el deseo de dinero que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Para los no iniciados que no han sido educados en los principios del fundamento de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Puede ser útil para todos los que no reconocen la solidez de los seis pasos. Saber que la información que transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, quien comenzó como un trabajador común en las acerías pero logró, a pesar de su humilde comienzo, hacer que estos principios le rindieran una forma considerablemente superior a los 100 millones de dólares puede ser de mayor ayuda saber que los seis pasos aquí recomendados fueron examinados de manera cuidadosamente por el difunto Tomás Alba Edison, quien colocó su sello de aprobación sobre ellos como pasos, no solo esenciales para la acumulación de dinero, sino también necesarios para el logro de cualquier meta definida. Los pasos no requieren trabajos forzados, no piden sacrificio, no requieren que uno se vuelva ridículo o crédulo. Aplicarlos no requiere mucha educación, pero la aplicación exitosa de estos seis pasos requiere suficiente imaginación para permitirle a uno ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, la buena fortuna y la suerte uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero tuvieron una cierta cantidad de sueños, esperanzas, deseos y planificación antes de adquirir el dinero. También puedes saber, aquí mismo, que nunca podrás tener riquezas en grandes cantidades a menos que puedas trabajar en el ardor de deseo por dinero y realmente creer que lo poseerás. También puedes saber que todo gran líder desde los albores de la civilización hasta el presente fue un soñador el cristianismo es el poder potencial más grande del mundo actual porque su fundador fue un soñador intenso que tuvo la visión y la imaginación de ver las realidades de su forma mental y espiritual antes de que fueran transmutadas en forma física. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en tu cuenta bancaria. Nunca en la historia de Estados Unidos ha habido una gran oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de seis años redujo a todos los hombres de manera sustancial, al mismo nivel. Está a punto de correrse una nueva carrera, lo que está en juego representa enormes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo cambiado que en definitiva favorece a las masas, aquellas que tuvieron poca o ninguna oportunidad de ganar en las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Los que estamos en esta carrera por la riqueza debemos animarnos en saber que este mundo cambiado en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de marketing, nuevos libros, nueva literatura, novedades para la radio, nuevas ideas para el cine, Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que debemos poseer para ganar. Y esa es la definición del propósito, el conocimiento de lo que queremos y un deseo ardiente de poseerlo. La depresión empresarial marcó la muerte de una época y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere soñadores prácticos que pueden y pondrán en práctica sus sueños. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de patrones de la civilización. Quienes deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que aprovecharon y pusieron en práctica las fuerzas intangibles e invisibles de las oportunidades no nacidas y convirtieron esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todas las comodidades que hacen la vida más agradable. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas del soñador de hoy. Aquellos que temen a las nuevas ideas están condenados antes de que empiecen. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto que no hay un oeste salvaje y confuso que conquistar, como en los días de los vagones cubiertos, pero hay un vasto mundo empresarial, financiero e industrial que se debe remodelar y reorientar hacia líneas nuevas y mejores. Al planear adquirir tu parte de las riquezas, no permitas que nadie te influya para despreciar al soñador. Para ganar lo que está en juego en este mundo cambiando, debes captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor. El espíritu que sirve como la sangre vital de nuestro propio país, su oportunidad y la mía para desarrollar y comercializar nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñó con un mundo desconocido, apostó su vida por la existencia de un mundo así y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como poco práctico después de haber triunfado. En cambio, el mundo adornó en su santuario, demostrando así una vez más que el éxito no requiere disculpas, el fracaso no permite excusas. Si lo que deseas hacer es correcto y crees en ello, hazlo, transmite tu sueño y no te preocupes por lo que ellos digan si te encuentras en una derrota temporal, porque ellos tal vez no saben que todo fracaso trae la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, de escasos recursos y sin educación, soñaba con un carruaje sin caballos. Se puso a trabajar con las herramientas que poseía, sin esperar la oportunidad de favorecerlo, y ahora la evidencia de sus sueños recorre la tierra entera. Ha puesto en marcha más ruedas que cualquier otro hombre que haya vivido, porque no temía respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera funcionar con electricidad, Comenzó donde estaba para poner su sueño en acción y a pesar de más de 10.000 fallas, mantuvo ese sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no renuncian. Willand soñó con una cadena de tabaquerías, transformó su sueño en acción y en la actualidad las United Cigar Stars ocupan los mejores rincones de América. Lincoln soñó con una libertad de los esclavos afroamericanos, puso su sueño en acción y casi se perdió la oportunidad de ver el Norte y Sur Unidos convirtiendo su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volaría por el aire. Ahora podemos ver evidencia en todo el mundo que soñaron profundamente. Marconi soñó con un sistema para aprovechar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que no soñó en vano se puede encontrar en cada wifi y radio del mundo. Además, el sueño de Marconi trajo la cabaña más humilde y la casa más solariega, más señorial, una al lado de la otra. Hizo que las personas de todas las naciones de la tierra fueran vecinos uno del otro lado. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio por el cual puede hablar con todo el pueblo de Estados Unidos al mismo tiempo y con poca antelación. Te puede interesar saber que los amigos de Marconi lo detuvieron y lo llevaron a un hospital psicopático cuando anunció que había descubierto un principio a través del cual podía enviar mensajes por el aire. Sin la ayuda de cables u otros medios físicos directos de comunicación, a los soñadores de hoy les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a nuevos descubrimientos. No ha demostrado su voluntad de recompensar al soñador que le da al mundo una nueva idea. El mayor logro fue, al principio y durante un tiempo, solo un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro está en el huevo y un ángel despierto se agita en la visión más elevada del alma. Los sueños son la semilla de la realidad. Soñadores del mundo, despierten, levántense y manténgase firmes. Su estrella ahora está en ascenso. La depresión mundial les brindó la oportunidad que estaban esperando. Enseñó a la gente humildad, tolerancia y apertura de mente. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado nunca conocieron. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto de partida del que deben partir un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador ni lo llama poco práctico. Si crees que sí, Haz un viaje a Tennessee y sé testigo de lo que ha hecho un presidente soñador en la forma de aprovechar y utilizar el gran poder del agua en Estados Unidos. Hace una veintena de años, un sueño así habría parecido una locura. ¿Te has decepcionado? ¿Has sufrido una derrota durante la depresión? ¿Has sentido que el gran corazón que llevas dentro se aplasta hasta sangrar? ¡Anímate! Porque estas experiencias han temblado el metal espiritual del que estás hecho. Son activos de un valor incomparable. Recuerda también que todos los que tienen éxito en la vida tienen un mal comienzo y pasan por muchas luchas desagradables antes de llegar. El punto de inflexión en la vida de quienes tienen éxito suelen llegar en el momento de alguna crisis a través del cual se les presenta a sus otros yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, Progreso del Peregrino que se encuentra entre los mejores de toda la literatura inglesa después de haber sido encarcelado y severamente castigado por sus opiniones sobre el tema de la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía dentro de su cerebro después de encontrarse con una gran desgracia y ser confinado a una celda de prisión en Columbus, Ohio. Obligado por desgracia a familiarizarse con su otro yo, a utilizar su imaginación, se descubrió a sí mismo como un gran autor, en lugar de un miserable criminal y paria. Las formas de vida son extrañas y variadas, y más extrañas aún son las formas de inteligencia infinita, a través de las cuales los hombres a veces se ven obligados a sufrir todo tipo de castigos antes de descubrir su propia inteligencia y su propia capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, era un vagabundo, operador de telégrafos que falló innumerable veces antes de dirigirse finalmente al descubrimiento del genio que dormía dentro de su cerebro. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en tarros negros. La tragedia de su primer amor penetró en el fondo de su alma y lo convirtió en uno de los verdaderos grandes autores del mundo. Primero, esa tragedia produjo David Copperfield, luego de una sucesión de otras obras que hicieron de este mundo más rico y mejor para todos los que leen sus libros. La decepción por las aventuras amorosas en general tienen el efecto de llevar a los hombres a beber y a las mujeres a la ruina, y esto porque la mayoría de la gente nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se volvió sordomuda y ciega poco antes de nacer. A pesar de su mayor desgracia, ha escrito su nombre en forma indeleble en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha servido como evidencia de que nadie está derrotado hasta que la derrota ha sido aceptada como una realidad. Robert Burns era un muchacho de campo analfabeta, fue maldecido por la escasez y creció hasta convertirse en un borracho. El mundo se hizo mejor por su vida, porque visitó bellos pensamientos de poesía y así arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, discapacitado por la raza y el color. Debido a que era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento, en todos los temas y era un soñador. Dejó su huella para siempre en toda su carrera. Beethoven era sordo, Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán mientras dure el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamiento organizado. Antes de pasar al capítulo siguiente, enciende de nuevo en tu mente el fuego de la esperanza, la fe, el valor y la tolerancia. Si tienes estos estados de ánimo y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesites te llegará cuando estés listo para ello. Deja que Emerson exprese el pensamiento en estas palabras. Cada proverbio, cada libro, cada sinónimo que te pertenece en busca de ayuda y consuelo, seguramente volverá a casa a través de pasajes abiertos o sinuosos. Todo amigo que no anhele tu fantástica voluntad, sino el alma grande y tierna que hay en ti te encerrará en su abrazo. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está preparado para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser creencia, no mera esperanza o deseo. La mentalidad abierta es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje ni creencia. Recuerda que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que el que se requiere para aceptar la escasez y la pobreza. Un gran poeta expresó de manera correcta esta verdad universal a través de estas líneas. Negocié con la vida por un centavo y la vida no pagaría más. Sin embargo, rogué por la noche cuando tomé en cuenta mi escasa tienda, porque la vida es un jefe justo, te da lo que pides, pero una vez que has fijado el salario, pues, debes asumir la tarea. Trabajé por un salario de sirviente solo para descubrir consternado que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida, la vida lo hubiera pagado voluntariamente. El deseo aventaja a la madre naturaleza. Como punto culminante de este capítulo, deseo presentarte a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez hace 24 años, unos minutos después de su nacimiento un mundo sin ningún signo físico de oídos y el médico admitió, cuando se le pidió una opinión, que el niño podría ser sordomudo de por vida, desafié la opinión del médico, tenía que hacerlo, era el padre del niño, yo también tomé una decisión y di una opinión, pero la expresé en silencio, en el secreto de mi corazón, decidí que mi hijo escucharía y hablaría, la naturaleza podría enviarme a un niño sin oídos, pero la naturaleza no pudo inducirme a aceptar la realidad de la aflicción. En mi propia mente sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía haber una forma y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson, todo el curso de las cosas nos enseña sobre la fe, solo necesitamos obedecer. Hay una guía para cada uno de nosotros y al escuchar en voz baja escucharemos la palabra correcta. ¿La palabra correcta? Deseo. Más que cualquier cosa, deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo nunca retrocedí ni un segundo. Muchos años antes había escrito, nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestras propias mentes. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era cierta. Acostado en la cama frente a mí había un niño recién nacido, sin el equipo natural de audición. Aunque pudiera oír y hablar, obviamente estaba desfigurado de por vida. Sin duda, era una limitación que ese niño no había establecido en su propia mente. ¿qué puedo hacer al respecto? De alguna manera encontraría una manera de trasplantar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente, de formas y medios de transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño tuviera la edad suficiente para cooperar, llenaría su mente tan completamente con un deseo ardiente de escuchar, que la naturaleza con sus propios métodos lo traduciría a la realidad física. Todo este pensamiento tuvo lugar en mi propia mente, pero no se lo dije a nadie. Todos los días renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de no aceptar que mi hijo fuera sordo mudo. A medida que crecía y comenzaba a darse cuenta de las cosas a su alrededor, observábamos que tenía un ligero grado de audición. Cuando llegó a la edad en la que los niños suelen empezar a hablar, no hizo ningún intento de hablar, pero por sus acciones nos dimos cuenta de que podía escuchar ciertos sonidos de manera leve. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuera levemente, podía desarrollar una capacidad auditiva aún mayor. Entonces sucedió algo que me dio esperanza, Provino de una fuente completamente inesperada. Compramos una victrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, entró en éxtasis y rápidamente se apropió de la máquina. Pronto mostró preferencia por ciertos discos, entre ellos es un largo camino hasta Tipperary En una ocasión tocó esa pieza una y otra vez durante casi dos horas, parado frente a la vitrola con los dientes apretados en el borde del estuche. El significado de este hábito que él mismo formó no nos quedó claro hasta años después, porque nunca habíamos oído hablar en este momento del principio de conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiara de la victrola, descubrí que podía escucharme con bastante claridad cuando hablaba con mis labios tocando su hueso mastoideo, o en la base del cerebro. Estos descubrimientos pusieron en mi poder los medios necesarios para los cuales comencé a traducir en realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. En ese momento estaba tratando de pronunciar ciertas palabras. La perspectiva estaba lejos de ser alentadora, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. Al determinar que podía escuchar el sonido de mi voz claramente, comencé de manera inmediata a transferir a su mente el deseo de escuchar y hablar. Pronto descubrí que al niño le gustaban los cuentos antes de dormir, así que me puse a trabajar, creando historias diseñadas para desarrollar en él autosuficiencia, la imaginación y un gran deseo de escuchar y de ser normal. Hubo una historia en particular que enfaticé dándole un colorido nuevo y dramático cada vez que se contaba. Estaba diseñado para plantar en su mente el pensamiento de que su aflicción no era una carga, sino un bien de gran valor. A pesar de que toda la filosofía que había examinado indicaba de una manera clara que toda adversidad trae la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la menor idea de cómo esta aflicción podría convertirse en una ventaja. Sin embargo, continué mi práctica de envolver esa filosofía en cuentos para dormir, con la esperanza de que llegaría el momento de que encontraría algún plan mediante el cual su discapacidad pudiera servir para algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada por la falta de oídos y equipo auditivo naturales. El deseo respaldado por la fe hizo a un lado la razón y me inspiró a seguir adelante. Al analizar la experiencia en retrospectiva, Puedo ver ahora que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados. No cuestiono nada de lo que le dije. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esta ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los profesores del colegio observarían que no tenía oídos y por ello le mostrarían una atención especial y lo traerían con extraordinaria amabilidad. Siempre lo hicieron, su madre se ocupó de eso, visitando a los profesores y haciendo arreglos con ellos para darle al niño la atención adicional necesaria. También le vendí la idea de que cuando tuviera la edad suficiente para vender periódicos, su hermano mayor ya se había convertido en vendedor de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría un dinero extra por sus mercancías porque podían ver que era un niño inteligente y trabajador a pesar de que no tenía oídos. Notamos que de manera gradual la audición del niño iba mejorando. Además, no tenía la menor tendencia a ser consciente de sí mismo debido a su aflicción. Cuando tenía alrededor de siete años mostró la primera evidencia de que nuestro método de atender su mente estaba dando frutos. Durante varios meses suplicó el privilegio de vender periódicos, pero su madre no quiso dar su consentimiento temía que su sordera hiciera que fuera peligroso para que saliera solo a la calle. Finalmente tomó el asunto en sus propias manos. Una tarde cuando lo dejaron en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se tiró al suelo y se puso en camino por su cuenta. Pidió prestados 6 centavos de capital al zapatero del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió y siguió repitiendo hasta altas horas de la noche. Después de hacer un balance de sus cuentas y devolver los 6 centavos que pidió prestados a su banquero, obtuvo una ganancia neta de 42 centavos. Cuando llegamos a casa esa noche, lo encontramos en la cama durmiendo, con el dinero firmemente apretado en su mano, su madre le abrió la mano, sacó las monedas y lloró. De todas las cosas, llorar por primera vez la victoria de su hijo parecía tan inapropiado, mi reacción fue la contraria, me reí de buena gana porque sabía que mi esfuerzo por plantar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre vio en su primera aventura empresarial a un niño sordo que salió a la calle y arriesgó su vida para ganar dinero. Yo vi a un pequeño hombre de negocios valiente, ambicioso y autosuficiente, cuyas acciones en sí mismo se habían incrementado en un 100%, porque había entrado en el negocio por su propia iniciativa y había ganado. La transacción me dio gusto porque sabía que él había dado evidencia de un rasgo de ingenio que lo acompañaría durante toda su vida. Los acontecimientos posteriores demostraron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se acostaba en el suelo, pateaba en el aire, lloraba por ello y lo conseguía. Cuando el niño sordo quería algo, planeaba una forma de ganar el dinero y luego se lo compraba. Todavía sigue ese plan. En verdad mi propio hijo me ha enseñado que las desventajas se pueden convertir en peldaños por los que uno puede subir hacia una meta digna a menos que se acepten como obstáculos y se utilicen como coartadas. El niño sordo pasó por la escuela básica, el bachillerato y la universidad sin poder escuchar a sus profesores, salvo cuando gritaban fuerte de cerca. No fue a una escuela para sordos, no le permitimos aprender el lenguaje de señas, estábamos decididos a que él debiera vivir una vida más. Y apoyamos esa decisión, aunque nos costó muchos debates acalorados con los funcionarios académicos. Mientras estaba en el bachillerato, probó un audífono eléctrico, pero no le sirvió de nada, debido, creemos, a una condición que fue revelada cuando el niño tenía seis años por el doctor J. Gordon Wilson de Chicago, cuando operó un lado de la cabeza del niño y descubrió que no había señales de aparatos auditivos naturales. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, sucedió algo que marcó el punto de inflexión más importante de su vida, por lo que pareció ser una mera casualidad, Tomó otro aparato auditivo eléctrico que le fue enviado para probarlo. Se demoró en probarlo debido a su decepción con un dispositivo similar. Finalmente, cogió el instrumento y más o menos de manera descuidada se lo colocó en la cabeza. Conectó la batería y ella aquí, como por un golpe de magia, su deseo de toda una vida de tener una audición normal se convirtió en realidad. Por primera vez en su vida escuchó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Lleno de alegría por el mundo, cambiado que le habían traído a través de su dispositivo auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y escuchó su voz perfectamente. Al día siguiente escuchó claramente las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Anteriormente solo podía oírlos cuando gritaban a corta distancia. Escuchó la radio, escuchó las imágenes parlantes, por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin la necesidad de que tuvieran que hablar en voz alta. En verdad había tomado posesión de un mundo cambiado. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y por un deseo persistente inducimos a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos medios prácticos disponibles. El deseo comenzó a pagar dividendos, pero la victoria aún no estaba completa. El joven todavía tenía que encontrar una manera definitiva y práctica de convertir su discapacidad en un activo equivalente. Sin darse cuenta del significado de lo que ya había logrado, pero intoxicado con la alegría de su mundo sonoro recién descubierto, escribió una carta al fabricante del audífono, describiendo con entusiasmo su experiencia. Algo en su carta, algo quizás que no estaba escrito en la línea sino detrás de ellas, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó lo acompañaron a través de la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero en jefe y le hablaba de su mundo cambiado, una corazonada, una idea, una inspiración, llámalo como lo desees, le vino a la mente. Fue este impulso de pensamiento el que convirtió su aflicción en un activo destinado a pagar dividendos a miles, tanto en dinero como en felicidad para el futuro. La suma y la sustancia de ese impulso de pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podría ser de ayuda para las millones de personas sordas que pasan por la vida sin el beneficio de los dispositivos auditivos. Si pudiera encontrar la manera de contarles la historia de su mundo cambiado, en ese momento tomó la decisión de dedicarle el resto de su vida a brindar un servicio útil a las personas con problemas de audición. Durante un mes llevó a cabo una investigación intensiva durante la cual analizó todo el sistema de marketing del fabricante del dispositivo auditivo y creó formas y medios de comunicarse con las personas con problemas de audición en todo el mundo con el fin de compartir con ellos su recién descubierto mundo cambiado. Una vez hecho esto, puso por escrito un plan de dos años que se basó en sus hallazgos. Cuando presentó el plan a la empresa, instantáneamente se le asignó un puesto con el propósito de llevar a cabo su ambición. Poco soñaba cuando se fue a trabajar, que este destino a llevar esperanza y alivio práctico a miles de personas sordas que sin su ayuda habrían estado condenadas para siempre al sordomutismo. Poco después de que se asociara con el fabricante de su audífono, me invitó a asistir a una clase impartida por su empresa, con el propósito de enseñar a los sordomudos a oír y hablar Nunca había oído hablar de tal forma de educación, por lo que visité la clase, escéptico pero con la esperanza de que mi tiempo no se desperdiciaría por completo. Aquí vi una demostración que me dio una visión muy amplia de lo que había hecho para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de una audición normal. Vi que a los sordomudos se les enseñaba a oír y hablar mediante la aplicación del mismo principio que yo había utilizado más de 20 años antes para salvar a mi hijo del sordomutismo. Por lo tanto, a través de algún extraño giro de la rueda del destino, mi hijo, Blair y yo hemos sido destinados a ayudar a corregir el sordomutismo en aquellos que aún no han nacido, porque somos los únicos seres humanos vivos, hasta donde yo sé, quienes han establecido de manera definitiva el hecho de que el sordomutismo puede corregirse hasta el punto de devolver la vida normal a quienes sufren esta aflicción. Se ha hecho para uno, se hará para otros. No tengo ninguna duda de que Blair habría sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear su mente como lo hicimos. El doctor que lo atendió en su nacimiento nos dijo de manera confidencial que el niño nunca podría oír ni hablar. Hace unas semanas, el doctor Irving Borges, un destacado especialista en tales casos, examinó a Blair muy a fondo. Se asembró cuando supo lo bien que mi hijo ahora escucha y habla. Y dijo que su examen indicaba que, en teoría, el joven no debería poder oír en absoluto pero el muchacho escuchaba a pesar de que las imágenes de rayos X muestran que no hay ninguna apertura en el cráneo, en absoluto, desde donde deberían estar las conexiones de sus oídos hasta el cerebro. Cuando planteé en su mente el deseo de oír y hablar y vivir como una persona normal, acompañó ese impulso una extraña influencia que hizo que la naturaleza se convirtiera en un constructor de puentes y abriera el abismo del silencio entre su cerebro y el mundo exterior por unos medios que los médicos especialistas más entusiastas no han sabido interpretar. Sería un sacrilegio para mí incluso conjeturar cómo la naturaleza realizó este milagro. Sería imperdonable si me olvidara de contarle al mundo todo lo que sé sobre la parte humilde que asumí en la extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe duradera. En verdad, un deseo ardiente tiene formas tortuosas de transmitirse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal ahora la tiene, nació con una discapacidad que fácilmente podría haber enviado a la calle a alguien con un deseo menos definido con un montón de lápices y una taza de estaño, esta discapacidad ahora promete servir como el medio por el cual presentará un servicio útil a muchos millones de personas con problemas de audición y también le dará un empleo útil con una compensación financiera adecuada por el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas que planteé en su mente cuando era un niño al llevarlo a creer que su aflicción se convertiría en un gran activo, que él podría capitalizar, se ha justificado. En verdad no hay nada, correcto o incorrecto, que la creencia más el deseo ardiente no puedan hacer realidad. Estas cualidades son gratuitas para todos. En toda mi experiencia en el trato con los hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca manejé un solo caso que demuestre más de manera definitiva el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre los temas de los que tienen un conocimiento superficial o muy elemental. Ha sido mi fortuna el haber tenido el privilegio de probar la solidez del poder del deseo a través de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que la experiencia llegara como lo hizo, pues seguramente nadie está mejor preparado que él para servir de ejemplo de lo que sucede cuando se pone a prueba el deseo. Si la madre naturaleza se somete a la voluntad del deseo, ¿Es lógico que simples hombres puedan vencer un deseo ardiente? El poder de la mente humana es extraño e imponderable. No entendemos el método por el cual usa cada circunstancia, cada individuo, cada cosa física a su alcance, como un medio de transmutar el deseo en su contraparte física. Quizás la ciencia descubra este secreto. Sembré en la mente de mi hijo el deseo de escuchar y hablar como cualquier persona normal oye y habla. Ese deseo ahora se ha convertido en una realidad. Planteé en su mente el deseo de convertir su mayor desventaja en su mayor activo. Ese deseo se ha realizado. El modus operandi mediante el cual se logró este asombroso resultado no es difícil de describir. Consistía en tres hechos muy definidos. En primer lugar, mezclé la fe con el deseo de una audición normal que le transmití a mi hijo. En segundo lugar, le comuniqué mi deseo de todas las formas imaginables disponibles, a través de un esfuerzo continuo y persistente durante varios años. En tercer lugar, me creyó. Mientras se completaba este capítulo, me llegaron noticias de la muerte de Madame Schumann-Henck. Un breve párrafo en las noticias de la clave del estupendo éxito de esta mujer inusual como cantante, citó el párrafo. Porque la pista que contiene no es otro que el deseo. Al principio de su carrera, Schumann Heng visitó al director de la ópera de la corte de Viena para que probara su voz, pero no la probó. Después de echar un vistazo a la chica torpe y mal vestida, exclamó, sin demasiada suavidad, con un rostro así y sin personalidad en absoluto, ¿cómo podéis esperar tener éxito en la ópera? Mi niña, abandonada la idea, compra una máquina de coser y ponte manos a la obra, nunca podrás ser cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica de canto. Sabía poco sobre el poder del deseo cuando suma la proporción de una obsesión. Si hubiera conocido más de ese poder, no habría cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios comerciales se enfermó. Empeoró con el paso del tiempo y finalmente fue llevado al hospital para una operación. Justo antes de que lo llevaran al quirófano, le eché un vistazo y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado como él podía pasar por una operación importante con éxito. El doctor me advirtió que había poca o ninguna posibilidad de que volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del doctor. No era la opinión del paciente. Justo antes de que lo llevaran, susurró débilmente. No se moleste, jefe, saldré de aquí en unos días. La enfermera a cargo me miró con lástima, pero el paciente salió sano y salvo. Después de que todo terminó, su médico dijo «Nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Nunca hubiera salido adelante si no se hubiera negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo que el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto a este poder levantar hombres desde sus orígenes humildes a lugares de poder y riqueza, lo he visto robar la tumba de sus víctimas». Lo he visto servir como el medio por el cual los hombres protagonizaron un regreso después de haber sido derrotados de cientos de formas diferentes. Lo he visto proporcionar a mi propio hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió al mundo sin oídos. ¿Cómo se puede aprovechar y utilizar el poder del deseo? Esto se responde a través de este y los capítulos siguientes de este libro. Este mensaje está saliendo al mundo al final de la depresión más larga y quizás la más devastadora que Estados Unidos haya conocido. Es razonable suponer que el mensaje puede llegar a la atención de muchos que han sido heridos por la depresión. Aquellos que han perdido sus fortunas, otros que han perdido sus posesiones y un gran número de personas que deben reorganizar sus planes y emprender un regreso. A todos ellos deseo transmitirles el pensamiento de que todo logro, sin importar cuál sea su naturaleza o su propósito, debe comenzar de un deseo intenso y ardiente de algo definido. A través de algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso de deseo ardiente ese algo que no reconoce tal palabra como imposible y no acepta tal realidad como fracaso.